Estaba dedicado a esos lagartos que, que te quieren ver la cara, viste Siempre andan con la chapa de tratarte de gil Bueno, esto es mi respuesta para hey, escucha, gil Me quieren tratar de son ves tu canso Decir lo que quieras que con falsos no transo. Seguí nomás la flecha que después descanso. No voy a para nada si ustedes solo son retraso Adopté postura de manso para tratar con estos payasos Que se la dan de chistosos y solo son un descanso Si tanto les gusta mirar del otro enlazo Vení acercarte más y me dime el tamaño de este pedazo Pedazo de panfleta, me lo saco en un gaso Que convierto en letra para ahorrarme todos los corchazos Que no estarían de más repartir entre botonazos Sos que inflan el pecho pero siempre andan con cagazos dando palazos y acomodando bobos A nadie con un par de bolas el culo le sobo Aunque estoy dudando que hay debajo de su casaca Porque ya me quedo claro que huevo es lo que les falta Para decir las cosas en la jeta Me cabe dialogar sin que nadie se meta Pero tu honor no pesa más que tu careta por eso tenés testaferro haciéndote de carreta. Andas llevando tu sanata que para mí es más serenata. A los papanata nunca les da tanto la lata. Solo pa' la pavada, no pa' tener firme las patas. Y a chapa hace rato que se le volaron las chapa, Me quisieron cagar la laburo y fangote de plata. Te pensas que me importan los mangos. Me caga esa cara chata y esa actitud barata del que es un garga y te quiere vender la de chanta. Tocada Rata que no me como el viaje no voy a cagar mi copia, aunque me pague el pasaje esa es la diferencia entre nosotros personajes. flasheaste que por un salame iba a cambiar el mensaje <risa> te equivocaste cualquiera la que limaste no frecuento más con pavotes sin drama para cagarte capaz te acostumbraste a manejarte en ese ambiente donde quieren cagar más alto pero no les da el ojete yo no me como ninguna. tuve que aprender a emprender vuelo si nadie te juna las veces que me cagaron más de una, por mí ya sabes dónde meterte tu fortuna. Sí, si la verdad no te cae bien, no te cae, es porque huevos todavía no tenés. Te hablo que siempre te, te refugias, después al, que tirá la piedra a las manos con ella. Si la verdad no te cae bien, si no te cae, es porque huevos todavía no tenés. Te hablo que siempre te refugias, después que tirá la piedra a las manos Porque huevos todavía no tenés. no tenés Te hablo a vos que siempre te refugias después que tiras la piedra las manos con D, guachín